En esta ocasión vamos a explicar la manera de cómo conocer la posición de cada uno de los módulos en las plantillas Joomla. Habíamos dicho anteriormente que cada uno de, de estos menús, del encabezado, de la información que aparece en el front end, ¿sí? pertenece a, a un módulo. Por ejemplo, todo este menú izquierdo pertenece a un espacio que normalmente se conoce como módulo, el cual está definido numéricamente. Lo mismo la parte inferior, donde hay espacios publicitarios, estos son unos espacios definidos conceptualmente con el nombre de módulos y tienen una numeración. ¿Cómo hacemos para conocer cada uno de esos posicionamientos? En el momento que deseamos o que se desee crear un menú, o que se desee insertar en un menú, un enlace, si y no conocemos su posicionamiento. Entonces, para eso debemos inicialmente identificar qué plantilla estamos trabajando. En este caso, pues lo primero que vamos es al administrador del sitio, aquí ya lo tengo previamente abierto, y lo primero que hago es ir a extensiones y gestor de plantillas voy a ir a gestor de plantillas con el fin de identificar el, qué plantilla por defecto en este momento está en el frontend en este caso está el bits 20 o sea, bueno, aquí ¿sí? y sobre esta plantilla que ya la tengo identificado voy a mirar en opciones si eh, está previamente eh, en opciones si está previamente en las plantillas la vista previa de los posicionamientos del módulo por ejemplo en este caso la vista previa de las posiciones de, las posiciones de los módulos está desactivada por lo tanto voy a decirle activado y le digo guardar y cerrar eso que me va a permitir a mí cuando yo act activo esa, esa situación me va a permitir poder observar en el front end el posicionamiento de cada uno de los módulos observen ustedes por ejemplo cuando yo voy nuevamente al front end está el localhost la dirección de localhost en las pruebas y aquí sencillamente le voy a digitar eh, una instrucción de código eh, signo de admiración tp igual a 1 dar, voy a dar enter e inmediatamente se ejecuta esa instrucción de código y en el frontend me empieza a mostrar cada uno de los módulos que están activos y su correspondiente posición, por ejemplo, este módulo, el módulo del menú del menú superior, está activo y está en la posición del módulo 0. Por ejemplo, el módulo de la izquierda, estos módulos, este módulo que hace referencia a los diferentes menús, por ejemplo mis videos sobre Joomla, este sitio, estos menús hacen, están posicionados o están eh, definidos en el módulo de la posición 7 o sea que este módulo hace referencia a la posición 7 el módulo de la información central hace referencia a la posición 12 el módulo hay un módulo que en el momento que se active se define en la posición 6, 8 o 13 observen ustedes en los espacios para la publicidad en la parte inferior en el pie de página Está el módulo 9, 10 y el módulo 11, que está en la posición 11. Y, por último, el pie de página, donde estamos haciendo referencia al módulo 14. Esto es la manera de poder observar. Sin embargo, si yo estoy trabajando como un webmaster, otra manera de poder observar las posiciones sencillamente es ir al gestor de módulos. Aquí. Voy al gestor de módulos y puedo observar que cada uno de los módulos, recuerden ustedes que estoy en el gestor de módulos, o sea que esta es la lista de todos los módulos ¿sí? que en este momento tiene el sitio, incluyendo cada uno, de los módulos de cada una de las plantillas que previamente se han instalado y aquí podemos observar las posiciones. Observen ustedes. Por ejemplo, vamos a observar ¿sí? que el, el módulo, el menú mis videos, observe el menú mis videos, voy a quitar la instrucción, doy enter otra vez para volver al, al frontend de la interfaz del usuario, aquí el menú mis videos, bailando bachata, hace referencia, observenlo aquí, Hace referencia al módulo de la posición 7. Observan qué elementos están en el módulo de la posición 7. Está el menú principal, mis videos, extensiones, menú del usuario, sobre Joomla, este sitio, últimos blogs, parques. Sí, de esa manera, nosotros podemos identificar fácilmente la posición de cada uno de los módulos al interior de una plantilla. Espero que con esta explicación se tenga claridad sobre la identificación y el posicionamiento numéricamente de los módulos en la estructura de una plantilla yuna. Nos vemos en una próxima.